Pues como os prometimos, ya tenemos la sorpresa. <risa> uh -huh. eh, ya. Uh -huh. Pues, a ver, la sorpresa es. Tán, tán! ¡Wow! <risa> es un libro que cuenta la historia de Santa Vegan, escrito por Laura y por mí, que podéis encontrar en. Yo creo que casi todas las librerías, se supone. O sea, en, un, venta... en un montón de, de librerías. Está a la venta. Y nos... hoy ha salido a la venta hoy, hoy esta mañana ha salido a la venta las principales librerías de, de Madrid que han sido las que, sí. las que yo he visto y nos han enviado ya están como en las mesas centrales junto sí. a otros libros sí. y ha sido muy emocionante porque eh, son animales que como sabéis pues, son muy poco tenidos en cuenta que por desgracia comemos y abusamos de ellos y para mí ver ahí a Ricky Ricky de pequeñito, sí. Ricky ahora que está paralítico verle entre todas esas libros importantes es, sí. es brutal Sí, es, es una pasada eh, sobre todo porque es un libro en el que hemos trabajado bastante, la verdad y le hemos puesto pues, muchísima ilusión, todo nuestro corazón nuestro corazoncito, y hemos contado, hemos querido contar la historia del santuario a través de la de historia de, de los habitantes los que hemos considerado que mejor podían explicar toda la historia y de una forma mucho más personal a lo mejor que a lo que estáis acostumbrados. Entonces, eh, esperamos que os guste tanto como nosotros. Podéis comprarlo y, bueno, cuando lo compráis, pues colaboráis con el santuario, por supuesto. Y además, yo creo que está muy bien. Mejor no que lo hayamos quitado nosotros, pero está muy bien. Y una cosa es bonito porque es muy personal, porque narra un poco el desarrollo de, de dos personas, ¿no? Mm -hmm. eh... ¿Y cómo, por qué empiezas? ¿Por qué empezamos en un momento que nadie ayudaba a estos animales? ¿Que no existía mm -hmm. absolutamente ningún santuario para animales de granja en el Estado español? ¿Cómo, ¿Cómo tú mismo te ves ahí? Muchas veces te ves saturado de trabajo, de emocionalidad, sí. de las cosas que te pasan, de todos los problemas, ¿no? de las diferencias incluso entre tú y yo y cómo sí. hemos intentado complementarnos, ¿no? Porque somos. Sí. Y hemos sido honestos, eh, las hemos reflejado. Muy, muy honestos. Hemos intentado reflejar lo bueno y lo malo de rescatar animales. ¡Hola Ricky! ¡Hola Ricky! buenas. Con las caricias de Laura se había quedado ahí, medio dormido. ¿Te has visto? ¡Qué guapo! Oh, oh, oh, oh, oh. Y, y por dentro está muy chulo. Tiene las historias. Uy, estoy un poco nervioso ¿no? ¿Qué es el, a lo él. No la había tenido ni en la mano. Y bueno, y pues eh, las historias con una ilustración de, de quién es. Y. Mira, y... la de Ricky. es la le, le de Ricky, ¿no? La de Ricky, el de Ricky. Las ilustraciones son preciosas, la verdad. Y, y bueno, pues. ¡Ah, Moni! ¡Ay, oh, Moni! Oh, por Dios, tan relinda. Mira, ahora aquí está, Moni. ¿Sabéis de ella. Eh, acabo de ver por aquí a Carmen, me ha parecido. Bueno, Joko y, yo, y, y, yo, y Lennon. Peche, ah, oh, peche, qué lindosidad. Y, y, y bueno, eh, Carmen, cómo, o sea, no, no, no podía faltar. Y bueno, un montón y, y nada. Eh, eh, bueno, o sea, aquí está otra puta, salvo yo, te <ríe> ya ahí de espalda y eh, no es. Sí, más. <ríe> que nada, que, que, que, que nada, que, que eso que estamos muy emocionados emocionadas, eh, y, y que esperamos que os, que os toque el corazón, y bueno, si más solo les falta hablar, y, es, y las historias que, que demuestran cómo aman y sientan los animales, más porque os va a tocar el corazón, sin duda, y es una manera estupenda de ayudar a los animales y de darles voz.